están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, ya estamos en el último mes del año y la verdad es que eso me pone muy muy muy feliz, triste, pero feliz. Se termina un año, se termina una década. Creo que este es el año en el que más he leído a comparación de otros A pesar de que este año ha estado eh, sumamente difícil Subidas y bajadas, no manche Pero bueno, creo que ya les estaré contando más adelante qué onda Pero el día de hoy quiero contarles acerca de dos libros que me gustaron Bueno, no De dos libros que leí en estos últimos meses que me gustó y otro que no me gustó El primer libro del cual les quiero hablar estuve realmente pensándolo mucho mucho mucho de hecho hasta subí un post en instagram y si no me siguen pues aquí a un ladito se los dejo para que vayan y me sigan porque de repente subo cosas de libros fotos de libros y así o sea todo de libros pero ¡Mua! todo el chisme está ahí entonces para que vayan y me sigan el libro del cual les voy a hablar que no me gustó es confusión de B.A. Paris les voy a contar la pequeña historia de este libro y es que Fui un día con mi amiga a la librería. Estábamos buscando un libro, de hecho, un género X, solamente uno que llamara la atención. Ella encontró este y, pues, por lo que pueden ver, la portada está cool. Cuando leí la parte de atrás, quedé fascinada por por la historia que se iba a desarrollar. Entonces volví nuevamente a la portada y dije, bueno, lo voy a comprar. Tal vez sea muy interesante y aparte es un thriller psicológico. Les voy a hablar de lo que trata esta historia y es que trata de una, una mujer que vive en, como a las afueras de la ciudad con su esposo, en un pequeño vecindario muy acogedor, muy bonito. Resulta que un día en la noche sale a comprar como cosas para la casa, creo, no, no, no recuerdo muy bien. Sale a comprar cosas. Entonces eh, empieza a llover y todo eso y ella, eh, por el camino que siempre tiene que ir, se desvía y va por otro en el que hay como una especie de bosque o algo así. Ella presencia ahí un asesinato, pero no es cualquier asesinato, sino el asesinato de una de las vecinas de su vecindario, entonces... Se queda pasmada y de volada se mueve o sea, se quita de ahí. Es, es un hecho que la deja traumada durante varios días y de hecho no le dice ni a su esposo ni a su amiga. O sea, a nadie, a nadie. O sea, se lo queda para ella. Donde comienza lo más raro aquí es porque se cita con una de sus mejores amigas y comienzan a platicar en, en un café todo muy normal y tranquilo. Hasta que la amiga le hace como un recordatorio de una fiesta y le recuerda varias cosas que ella dijo pero lo más extraño es que ella no recuerda nada. De hecho, hasta le hace mención como de un regalo y cosas así. Después de, de todo esto continúan las pérdidas de memoria con situaciones muy, muy básicas. Y ella dice, y ella piensa realmente que no, o sea, que no es real ni nada de eso. O sea, que solamente es como un juego de su mente. Y posterior a esto pasa algo que realmente como que... Ay, ya le da miedo y le apura ya como, como esta situación Y es porque en las noticias anuncian que la persona que asesinó a su vecina estaba fugitivo O sea, realmente nunca lo encontraron, nunca, eh, o sea, nunca lo metieron a la cárcel ni nada de eso Entonces ella más le, le apura esta situación y, y sabe ella que fue la única que vio esa escena Entonces ella le da miedo que el asesino esté tras ella Entonces con, conforme a esto... Las, le hacen llamadas a su casa Aquí es cuando como que toda la, la situación empieza a tener más sentido Y te da más miedo y empiezas a, a pensar como en el posible responsable Es lo que te mantiene como enganchado La idea está muy bien, pero al momento de desarrollarlo Creo que el escritor no, o sea, no sé, como que le dio pereza No, no encontró como cómo continuar. La verdad es que pudo haberle sacado mucho jugo y no lo hizo. Eh, la historia o la como la secuencia de las cosas eran muy repetitivas. O sea, yo pensaba que en, en capítulo, en porque va por capítulos, yo pensé que en cada capítulo iba a ser como diferente, pero la verdad es que seguía lo mismo y seguía lo mismo con la pérdida de memoria de la persona. Porque como les digo, la, la protagonista tenía pérdida de memoria y no sabía por qué ella pensaba que era por lo mismo que... Por la situación esta que había presenciado del asesinato de, de la vecina. Y la verdad es que no, o sea, era, era capítulo tras capítulo lo mismo, de que se tomaba pastillas y se dormía. Y no sabía ni qué onda y que de repente le escondían ciertas cosas. Al terminar de leer este libro, la verdad es que se tardé bastante, lo compré a mediados de marzo más o menos y lo terminé de leer en, no me acuerdo, creo que en octubre, a principios de octubre creo, pero, o sea, fue bastante largo, La, para mí fue muy tedioso haberlo terminado, me cansó, me frustró, me enojé, ne, neta me enojé, o sea, siento que, ay, no sé, estoy muy molesta con este libro, siento que el autor dejó, o sea, no, no, no pudo jugar bien con este libro, no pudo sacarle el jugo necesario, o sea, no, la, la verdad es que pésimo libro, fue una de mis neta peores lecturas, jamás me había tocado un libro así, tan aburrido, tan tedioso, tan, tan repetitivo, tan perdido, y esa fue la primera vez. Este libro del cual les voy a hablar es Y color y colorado, tú, de David Zephyr, Zephyr, Zephyr no sé, eh, Nunca había leído un libro de él, o sea, de hecho creo que ni siquiera había escuchado mencionar su nombre por ahí Pero la verdad es que me llevó una gran sorpresa O sea, no es como de esos libros que dices, wow, qué padre, qué, qué increíble, qué novedad Al parecer que todos sus libros, o sea, la manera en cómo escribe es muy, como muy chusca, muy divertida La historia habla acerca de una chava que eh, trabaja en una tienda de cómics, pero ella sueña con ser una gran... Dibujante de cómics De hecho creo que tiene algunos ejemplares Pero solamente lo comparte entre sus amigos Y las personas más cercanas Pero la verdad ella siempre piensa Como que no es suficiente Como que le hace falta más De hecho creo que la persona a la que dibuja Es una, es una mujer que es una heroína Y salva Pero no hay nadie quien voltee a ver sus dibujos Sus cómics, su arte Entonces ella pues como muy triste y todo Nelly tiene pues Un romance con un hombre como comprometido entonces pues termina con él por obvias razones así que ella pues eh, está muy dolida porque jamás le dijo la verdad y etcétera, etcétera entonces ella eh, pasa un momento muy vergonzoso y un amigo de la tienda le dice que pues que ánimo que todo va a estar bien, que ya lo vaya a venir pero que tenga más como que preste más atención al momento de enamorarse y todo eso. Entonces él le dice, oye, ¿qué te parece si para subirte el ánimo te invito a una convención? Va a venir una persona que es eh, como mi mentor y todo eso. Entonces allá va a la conferencia, no nada feliz ni nada, sino como, bueno, está bien para, pues para, para olvidar el mal rato que, que pasé. Entonces va a la convención y conoce a esta persona y le mueve como varias fibras sensibles no de amor, sino como que la motiva a continuar dibujando y esforzarse por sus sueños y por lo que realmente quiere. Ella se da cuenta que la forma en como el señor crea y consigue lo que quiere es a través de un libro, de una libreta mágica. Es como Death Note, pero sin matanza. Entonces ella lo roba. Hay un sinfín de cosas que pasan aquí que la verdad eh, le, el escritor lo hace de una manera muy amena, muy divertida y... Para nada lo siento esforzado. Creo que el escritor supo abordar muy bien esta, esta historia. La verdad es que a mí me gustó mucho. O sea, les digo, no es como de wow ¡Qué increíble! Pero al menos me hizo pasar un muy buen momento. Es como una pastillita de, de antidepresivo, de que sales de un, una tormenta, de un dolor de libro. Este libro se lo recomiendo 100%. Si ustedes están en esa transición de un mal libro o una depresión de un libro... En el cual los hizo sentir como apachuradito el corazón. Este libro es muy bueno, de verdad se lo recomiendo. Y les dejo todas mis redes sociales aquí abajito para que vayan y me sigan. Para que hablemos de libros y para que también vayan y comenten mis fotos de libros. Porque estoy subiendo mucho material. Y pues ya, nos vemos en el siguiente video. Adiós.